Y esas fueron entonces tus primeras relaciones con un nivel de toxicidad muy, muy elevado, ¿no? Eh, no sé si tu vida continúa en esa misma dirección, con, con relaciones de pareja o contactos con tanta toxicidad hacia ti. Pues siguiendo con esta persona, eh, hubo un día que llegó a tal extremo la discusión, el miedo y la amenaza, que me acabé intentando suicidar. Eh, echaron la puerta del baño abajo porque me quedé inconsciente en el suelo. No me preguntes porque no me acuerdo de nada. Solo sé que acabé en el hospital, luego me quité la vía y fui andando yo sola porque necesitaba verle, necesitaba que me perdonara, necesitaba saber que todo estaba bien. O sea, me acababa de suicidar y estaba saliendo del hospital solamente para buscarle. Para pedirle perdón. Para que saber sea. que no me había dejado. O sea, era alucinante, o sea, lo pienso ahora mientras lo digo y es alucinante. Dices que te encontraron en el baño. Eh, ¿Es así? Eh, sí. Eh, me imagino que entonces el intento de suicidio fue con, con pastillas quizás o algo así. Sí. Háblanos de, de cómo fue la planificación o la preparación de eso, porque hay mucha gente que dice que, que el suicidio es algo impulsivo. Otra gente dice que el suicidio, mucha gente lo planifica, lo prepara, lo visualiza, se lo imagina. ¿Cómo fue tu situación desde que te empezaste a imaginar que te ibas a suicidar hasta que lo hiciste? Para que conozcamos mejor cómo fue todo ese proceso. En ese momento tenía tanto pánico a que me dejara. O sea, no sabía qué iba a hacer con mi vida después de él. O sea, Pensaba que nada tenía sentido después de él, entonces yo quería morir. Entonces, llegó a tal extremo la discusión que teníamos en casa, que no ni siquiera lo pensé. O sea, me quería morir. O sea, yo también, aparte de pensar en que me iba a dejar, también pensé en las consecuencias que tendría el seguir viviendo con él después de esa discusión. Me daba miedo de lo que me pudiera llegar a hacer o de lo que pudiera llegar a pasar. Entonces, como eh, había muchos medicamentos un tanto fuertes y un poco raros en el botiquín en esa casa, porque era la casa de los padres de él. Pues se me ocurrió la brillante idea de coger todo lo que había por ahí y para adentro. Fueron casi entre 150 y 200 pastillas, no sé, más o menos contando blister. ¿Pero fue algo impulsivo de un momento para otro o fue algo que llevabas pensando varios días o varias semanas antes? Impulsivo. En ese momento me quería morir. Y se me ocurrió la brillante idea pues, de ir al, al muelle donde tenían toda la medicina. Y no me lo pensé. Entiendo por lo que has dicho que perdiste el conocimiento, me imagino, y cuando abriste los ojos quizás estabas ya en el hospital. No sé, ¿fue, fue así o cómo lo viviste tú? No, yo me empecé a encontrar súper débil. Me caí al suelo, empecé a estar súper mareada, me encontraba muy mal. Eh, vomité parte del contenido, empecé a echar espuma por la boca. Claro, había, me tragué pastillas enteras. Todo fue muy rápido y muy, eso, muy impulsivo y muy acelerado. Entonces, claro, entre tanta agua y tanta pastilla, al final vomité parte de ello. Pero me quedé tirada en el suelo. Entonces, claro, yo eché el pestillo de la puerta del baño para que no entraran y que eso hiciera su efecto que tenía que hacer. Y claro, al llamar a la puerta del baño y ver que no salía y que no contestaba, pues echaron la puerta abajo. Solo recuerdo que me cayó la puerta encima, estar yo sentada en el sillón del salón, riéndome, no me preguntes por qué, uh -huh. y estar en el hospital quitándome la vía, con alucinaciones todavía. No me acuerdo de más. Te quitas la vía y lo primero que piensas es eh, voy a volver junto a él a pedirle perdón. Es así, ¿no? Sí. Pero más que nada corroborar que no me iba a dejar. Que iba a seguir conmigo. Que me perdonara por lo que había hecho. Que... Es que es muy fuerte. Ahora me escucho y es muy fuerte. <risa> es fuerte porque en ese momento pudo haber terminado tu vida, ¿no? Eh, realmente sí. el riesgo era altísimo realmente podría podrías haber tenido pues, un paro cardíaco un problema multiorgánico y, y que se terminase ahí tu vida Sí, casi muero de amor <risas> qué piensas ahora de, de eso de que hubieras muerto no sé no sé qué qué, qué idea tienes ahora mismo hay mucha gente que, que se arrepiente otra ¿Le da vueltas? ¿qué, ¿Qué pasa por tu cabeza hoy en día con respecto a esa situación? Pues durante un tiempo sí que estuve mal, porque al final vives cuando quieres estar muerto. Entonces es muy difícil, porque no nada tiene sentido, es que después de esta vino otra vez más. O sea, ¿Otro, o intento, otro, otro intento de suicidio, de suicidio, ¿te refieres? Sí. Entonces pues se me hizo un poco difícil el tener que estar en un mundo en el que realmente no quería estar. Entonces por eso lo intenté una segunda vez. Es así planificada, premeditada absolutamente y todo muy bien pensado. ¿Nos hablas de esa segunda vez entonces para conocer cómo fue? Sí, a raíz de esta primera vez pues fui a psiquiatría, psicólogos, me mandaron medicaciones, antidepresivos, etc. etc mogollón de medicación, pues eso, para dormir, para la ansiedad, para todo. Entonces un día, la primera vez que hice esto fue en junio, y esto esta segunda vez fue, creo que recordar que en marzo del año siguiente. Entonces se me ocurrió la idea, pues de que igual si me guardaba toda la medicación que me estaban recetando, la podía ir acumulando, y claro, como eran todo pastillas bastante potentes, pues dije, guau, igual si esto, pero acabo mezclando con alcohol, pues esta vez sí que surge efecto y me muero. Pues empecé a guardar todas las pastillas, empecé a acumularlas y un día pues cogí un mortero de estos de, de antiguos de picar cosas y empecé a triturar pues todas las pastillas. Las hice polvo para disolverlas en agua, para no consumir tanta agua como consumí la primera vez y no acabar vomitando. Y me tomé un batido de... Todo tipo de antidepresivos, Lorazepam, Lor metacepan Valium... No lo sé. Y me metí en la cama mientras cantaba. Porque estaba feliz de que yo iba a morir. ¿Y qué pasó? No recuerdo cómo y no recuerdo por qué. Yo siempre que me echaba la siesta a mediodía, mi madre nunca entraba en la habitación para absolutamente nada. Yo dormía la siesta y ya está. Cuando ella llegaba a trabajar, se ponía a comer a sus cosas y sin más. Pero no sé por qué, ese día le dio por entrar en mi habitación acorreando la puerta y me desperté. No me acuerdo de nada, esto me lo contó ella. Yo llamé a la ambulancia, no sé por qué, y les pedí que les dije lo que había hecho y que, y que vinieran. Luego se lo conté a mi madre... Y ya vino a la ambulancia, me hicieron el lavado de estómago abajo de casa, porque no, no sabían si iba a llegar al hospital o no, por todo lo que me había tomado. Y, y me tuvieron que atar en la camilla, porque allí en la camilla, yo no recordaba haber llamado a la ambulancia, y yo les dije que me dejaran en paz, que me quería morir. Y me tuvieron que, que atar, porque les quería pegar a todos. ¿Qué pasó a partir de ahí? Después de eso, pues... Espérate, porque tengo una laguna enorme. Después de eso, no recuerdo. Solo sé que pasé una temporada hasta que conocí a otra persona, pero ahora mismo no me acuerdo qué pasó después de eso. Dónde estuve, con quién estuve, no me acuerdo de nada. Ese segundo intento de suicidio del que nos has hablado, muy planificado, como has comentado, en donde has ido guardando pastillas para tomártelas todas juntas, en donde el proceso es, es más lento, más premeditado, el, ¿el motivo principal que asocias a eso es también esa relación de pareja de la que nos hablabas antes? ¿O el motivo era otro diferente? Sí, como te he dicho antes, pues tener que vivir cuando quieres morir. Yo estaba viviendo en un mundo, en una vida pues que yo no quería, yo quería estar muerta y no entendía por qué no me moría aquella vez. Entonces pues no le encontraba sentido a nada, no me divertía nada, no quería salir con nadie, no quería vida social, la que hacía no me divertía. Pensaba que no me iba a querer nadie nunca, que nadie me iba a comprender y dije mira pues yo estoy mejor muerta que viva. Por eso ya lo planifiqué, aprendí de los errores de la primera vez y dije bueno igual esta lo hago mejor. ¿Y fue tu último intento de suicidio o ha habido alguna... Fue tu último, ¿no? Hace 10 años ya. Desde ese último intento de suicidio, ¿ha cambiado algo tu valoración y amor por la vida? Según, por rachas. <risa> sí. Tengo rachas un poco destructivas, tengo momentos de bajón... Hasta hace poco me quise morir otra vez, no quería vivir, no. Hasta hace no, un par de meses te digo. Pero siempre he tenido esta racha desde aquel entonces. Siempre he tenido estos bajones. Pero nunca he llegado a hacer algo similar. Ni autolesionarme, ni nada. Y desde que tengo a mi perra, ella es un gran motivo por el cual ese pensamiento automáticamente se me va de la cabeza. Porque pienso, bueno, y ella. ¿Cómo la voy a hacer eso? Es un motivo para vivir, eh, al fin y al cabo, ¿no? Sí, ella me salva la vida cada día. Sí. sí. Muy bien. Vamos a continuar hablando de tu vida, entonces. ¿Qué sucedió después de, de esa situación, de ese segundo intento de suicidio? ¿Qué cosas relevantes recuerdas ahora de cómo fue avanzando tu vida? Sé que pocos meses después, yo creo que me recuerdo que me apunté a un gimnasio, empecé, no sé, a cuidarme un poco, a valorarme un poco, a decir, bueno, pues se ve que no muero, bicho malo nunca muere, dicen, pues, digo, pues no, no hay manera, pues digo, bueno, voy a, a intentar vivir la vida lo mejor posible y bueno, pues a ver qué pasa. Conocí a otro chico en agosto de ese mismo año, o sea, eso fue en marzo, pues en agosto, o sea, pocos meses después. Y empecé con él pues porque me sentía sola, lo de siempre. Me sentía sola, necesitaba cariño, necesitaba afecto, necesitaba estar con alguien y, y le tocó a él. ¿Y esa relación fue un poco más sana que las anteriores que tenías o, o era más o menos lo mismo? Sí que era un poco más sana, pero tampoco, porque estaba llena de mentiras y de engaños y de... No me humillaba, no me insultaba, no me... Pero bueno, me faltaba el respeto de otros modos. Tenía una carpeta llena de fotos de mis amigas, del Facebook y de redes sociales con las que se tocaba y tal. Entonces... Eso fue, dije, no. O sea, Sara, no. No puede ser. Así que le mandé a paseo. Porque se masturbaba viendo a tus amigas, quieres decir. Sí. Con fotos de mis amigas de redes sociales. Entonces fue tan violento ver eso para mí. Es que no puedo volver a mirarte a la cara. Imposible. Así uh que -huh. corté, corté relación totalmente. ¿Cómo fue para ti eso de cortar relación? Porque venimos hablando de. De una infancia en la que sufriste bullying y tenías necesidad de, de conectar, de que no te abandonaran, ¿no? Y luego de dos relaciones de pareja muy tóxicas, en donde eras tú la que pedía perdón continuamente y la que te sentías culpable. Eh, ¿Cómo fue para ti el cortar esta tercera relación de pareja de la que nos estás hablando? Aquí también hacía eso, de pedir mucho perdón y de siempre ser la culpable, siempre ser no. la responsable de todas las discusiones, de todos los males, siempre eso se siguió mantuviendo o sea, eso existió lo que pasa que ya al final me sentí tan insultada ya tal digo, pero ¿será posible? digo, yo ya no me merezco esto, creo yo entonces como que me impuse un poco, fue creo que la primera vez en la vida en la que me quise un poco y dije, pues yo creo que no me merezco todo esto que estoy viendo pasar ante mis ojos así que pues decidí uh -huh. decir que no ¿Y cómo te sentiste cuando empiezas en tu vida a decir que no? Me sentí bien, aunque por otra parte me sentí mal porque volví a estar sola. Entonces, eso, otra vez otra relación fracasada, otra vez ha salido mal, otra vez pues qué podría haber hecho mejor. Ha sido la culpa mía, ha sido de la otra persona, ¿qué puedo hacer para mejorar? Me presiono mucho mí misma. Me exijo demasiado. Nos da un poquito una idea de, de cómo fueron entonces tus, tus relaciones de pareja a lo largo de tu adolescencia y posadolescencia. ¿no? Y además de las relaciones de pareja, ¿qué otras cosas han sido importantes en tu vida con respecto a tus comportamientos, tu forma de pensar, tus preocupaciones, tus miedos? Pues básicamente es que siempre he estado con pareja, nunca he tenido amigas, nunca he tenido amigos, las relaciones de amistad tampoco me han durado mucho, siempre me he sentido herida de algún modo, te, he venerado a alguien y al día siguiente he borrado su número porque ya no le quería ni ver, como que sentir que, nos, que para una persona no soy tan importante como lo que esa persona lo es para mí, me hunde. Entonces y otra vez el esfuerzo de haber hecho amigas, de haberme entregado, de haberme porque yo soy supernatural, o sea, yo si te doy mi amor a alguien, se lo doy no es fingido ni es a un rato, ni es interesado, no uh -huh. entonces descubrir que otras personas tienen intereses ocultos o falsedades, o mentiras o, o que tratan mal o que te dejan poco automáticamente paso de amor a odio en dos segundos entonces mis amistades tampoco han sido duraderas y mi vida no ha sido muy estable.